y seis irá calenteta. a la chicoteta eh ah, a la primero es la chicoteta qué ¿Dís algo cómo está Hola. cómo está la Muy buena. Ah, qué guay Está, así, está tirando la uña ahí, al al revés. Estoy Acaba así. Vale, le a caliente. Acá, Vale, y agua para. ¡Uy, José Bellano han Recorda! ¡Lisa, olvidad. No, ¡No me veía el club,